Hola amigos de América Latina, en esta oportunidad me quiero dirigir al el país, el hermoso país vecino de Venezuela, a todos los venezolanos que quieren un servicio de Víctor Daniel Rosso, que quieren un amarre de amor, que quieren regresar a su pareja o que quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer acá en la Iglesia Luciferina Semillas de Luz Universal. Cuando me llaman a mí los venezolanos, que son muchísimos seguidores que tengo en este hermoso país, lástima por la situación por la que están pasando por culpa de este demente que tienen allá en mi poder cuando me llaman a mí un venezolano o me escriban al whatsapp, yo le digo no pierda su tiempo y no me haga perder el mío es imposible trabajar para venezolanos ¿por qué? voy a explicar por qué todo trabajo tiene un precio todo trabajo tiene un costo ¿verdad? nadie trabaja gratis y yo, con la trayectoria que tengo, menos que voy a trabajar gratis. Yo les pido cier cierta cantidad de dinero. Vamos a hablar una cifra. Que un trabajo le cueste, un, por citar un ejemplo, 100 dólares. ¿Sí? Díganme ustedes, señores de Venezuela, dónde van a sacar 100 dólares? Si 100 dólares en su país es muchísimo dinero. En Colombia son aproximadamente 270 mil pesos colombianos pero en Venezuela es muchísimo dinero y si así lo tuvieran, si así lo tuvieran, ¿cómo hacen para enviarlo? Dígame, ¿cómo hacen para sacar dinero de su país? Entonces, esta es la limitación para trabajar con, con o para los venezolanos. Cuando este país cambie su gobierno y haya por fin democracia y las condiciones hayan cambiado, podremos trabajar para venezolanos pero por el momento es imposible, imposible. que más quisiera yo que servirle también a mis hermanos de Venezuela? Aquí todos mis seguidores en Venezuela hicieron un pacto con mi señor Lucifer, pero es imposible por las condiciones actuales. Eso era todo lo que tenía para decirles. Mi nombre es Víctor de M. Villarreal. Atrévete ya y déjate sorprender.